Saludos, soy Israel Banker y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es de acerca de cómo desbloquear un PDF. Vamos a desbloquear este PDF, lo abro, eh, me pide contraseña, es incorrecta, no recuerdo la contraseña. Esto les va a servir para desbloquear cualquier eh, archivo PDF. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a venir aquí a Google y vamos a escribir aquí en el motor de búsqueda log pdf aquí ya sale. igual les voy a dejar en, el, en la descripción del video el link para que le, los direccione eh, acá a la plataforma vamos a dar clic en la primera opción este link lo voy a copiar para que ustedes no tengan que hacer el proceso simplemente dan clic allá y, y los va a direccionar acá luego que estemos aquí vamos a bajar y le vamos a dar clic en esta opción de bloquear pdf Aquí nos va a pedir que subamos el archivo, yo lo tengo aquí en escritorio y es este que está aquí, vamos a darle clic en abrir luego vamos a dar clic en desbloquear pdf y como pueden ver eh, ya lo ha desbloqueado, ahora vamos a dar clic en descargar pdf entonces voy a buscarlo aquí en la carpeta, lo voy a cortar esto lo podemos cerrar, lo voy a pegar aquí en el escritorio este es el que tengo bloqueado y este que acabo de desbloquear que es el mismo vamos a abrirlo y miren que eh, aquí está el pdf ya lo desbloqueó y para que vean que es el mismo voy a abrir este le voy a poner la contraseña miren si ¿sí ven que es el mismo Cierro este, abro el de acá, miren que es el mismo. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.